¿Estáis pensando hacer vuestro edificio accesible a todos y todas? ¿Cuánto mejorará la eficiencia energética de tu casa si cambias las ventanas? Barrio ¿Tu barrio necesita una transformación? Gobierno de Navarra, Nasubinsa y Lasorbe, oficinas de rehabilitación de vivienda de Navarra, tienen un proyecto para dar respuesta a todas las preguntas que se te ocurran. El Plan Biciberri Navarra Rehabilita. Echebizitzak eta eraikinak birgaitzeko estrategia, o obetzeko da. Energía, gizarte, giza eta hiri erronka handiei aurre eginez. Un impulso para iniciar un gran proceso de transformación y regeneración de nuestras ciudades y pueblos gracias a los fondos europeos Next Generation, que se suman a las ayudas permanentes del gobierno de Navarra. Ahora es el momento de rehabilitar, de aprovechar esta oportunidad extraordinaria para que las comunidades de vecinos y vecinas, profesionales del sector y el conjunto de la sociedad se animen a acceder a los programas de ayudas públicas que ofrece el plan Biziberry. Gure iri, herri eta espacio espazio eta biziberrituago bilaka daitezke. Nafarroako gobernuak gure chevisitzen bizitzen garritasuna eta bizi kalitatea hobetzen laguntzen digu. Entra en vivienda.navarra.es y solicita ya las ayudas para rehabilitar viviendas y edificios en entornos urbanos y rurales. Rehabilita con conciencia, regenera tu barrio.